Un poco en términos gruesos eh, la problemática económica. Como ustedes ven ahí, entre comillas, título de la charla, el capital, además la, la vida, el capitaloceno. Y esta expresión del capitaloceno se asocia pues, con las eras geológicas y algunos la acuñaron precisamente porque, a pesar de que no hay un problema geológico de grandes dimensiones en 1730 cuando arranca el capitalismo industrial hemos iniciado una carrera por ejemplo de extinción de especies que es con lo que vamos a cerrar pues, muy brevemente y con un deterioro pues planeta y fundamentalmente de la parte de la biota la parte de la vida lo que no quiere decir que la parte física tampoco la hayamos deteriorado, como vemos en el caso particular del agua. Entonces, digamos que la, el acumular este término ha representado pues, eh, o surge ese hecho de la relación entre eh, la lógica del capital y el capitalismo y la destrucción pues, del planeta tal como lo conocemos. Y el capitalismo pues, como ya lo han visto los estudiosos, lo que hace realmente es destruir el equilibrio metabólico entre el humano y la naturaleza. Nosotros siempre hemos tomado como materia prima la naturaleza y en ese sentido, a diferencia de las demás especies, en lugar de adaptarnos a un nicho ecológico, nosotros adaptamos la naturaleza para satisfacer necesidades. Algunos pues han llegado, no sé si al extremo, han dicho nosotros comenzamos, como es el caso del teórico francés Frente Lefebvre, dicen nosotros comenzamos asesinando al resto de especies vivas. Nuestra característica ha sido esa. Y si ustedes ven, nosotros ocupamos desde el trópico hasta los polos, ¿no? En el Ártico está, construimos eh, vivienda con los iglusos. Bueno, siempre hemos tenido ese tipo de, de relación, pero digamos que el secreto de muchos grupos humanos ha sido mantener un equilibrio en el sentido de que lo que se extrae y lo que, de lo que se toma parte, a eso se le permite la recuperación. ¿Cuál es el problema de las relaciones sociales capitalistas y del capitalismo? Que no permite ese equilibrio, no permite la resiliencia, que se llama la recuperación, de lo que hemos gastado y hemos dañado de la base natural. Digamos que el extremo consumo, eh, como veremos, nos conduce realmente a que ese deterioro, en muchos casos incluso eh, haya sido, o sea, en no pocos aspectos, irreversible. quiere decir esto que es la única ocasión en la que los seres humanos ¿Hemos tenido un desequilibrio entre la naturaleza y nosotros? No, algunos sostienen, aunque todavía no está probado, que la cultura maya se extingue precisamente porque en el uso del blanqueamiento por cada de sus edificaciones, taló excesivamente la selva que era la que sustentaba. Es probable que eso haya sucedido para grupos humanos en particular lo especial de la actualidad es que estamos amenazando no una zona en específico, sino estamos amenazando el planeta. El punto importante es que los recursos son limitados porque la tierra es limitada. Y en términos de la noción de progreso, cuando iniciamos, digamos, esta carrera el proceso de acumulación de capital ampliado, crecimiento material de la sociedad, que se inicia en el siglo XVIII, acabando la primera mitad de ese siglo, que se acelera en el siglo XIX, y bueno, adquiere velocidades inusitadas en el XX, y continuamos esa carrera en el XXI. Digamos que el gran problema que tenemos eh, nosotros es que muchos de los recursos, como lo veremos ahorita, son no renovables. Incluso los renovables los estamos convirtiendo en los no renovables. Y la academia se acerca a la problemática pues, en 1972, con este famoso libro de los límites del crecimiento, que después, de alguna manera, sus conclusiones fueron descaboteadas. Se empezó a hablar del desarrollo sostenible, que es una manera realmente, de, o una forma, digamos, de minimizar la costa, y utilizar una serie de eufemismos que intentan justificar que esta carrera no sea frenada, digamos esta carrera contra la naturaleza se cumple en este año 50 del lanzamiento del libro, en el cual se hacen una serie de análisis sobre las proyecciones en términos de población, en términos de recurso y en términos del agotamiento de esos recursos lo que significa desde un punto de vista de que no se trata solamente de que se acaben el recursos, sino como veremos existe un elemento entrelazado ¿cierto? es decir, existen lo que se llaman efectos en cascada uno puede decir que con los límites del crecimiento aunque hay antecedentes y antecesores bastante serios iniciamos una visión holista del planeta ¿no? vemos que la circulación de los diferentes elementos el nitrógeno el carbono, el hidrógeno Etcétera, etcétera. está íntimamente relacionado con todos los aspectos de la vida y obviamente con los aspectos de la vida nuestra entonces pues esa visión total, esa visión global ¿cierto? de lo que lo ¿no? llamó Gaia ¿cierto? Eh, tiene que ver digamos con eh, las nuevas proyecciones las nuevas consideraciones y las conclusiones a, la, a las que se ha llegado en ese sentido porque agotar o deteriorar un recurso, significa, yo repito, entrar en una serie de cadenas eh, bastante importantes, todos los problemas que conocemos de las famosas contaminaciones, que a veces vivimos en lo local, pero que hemos podido hasta el momento, y no a utilizar la palabra, escamotear. ¿no? Eh, la crisis actual parece que ha incluso el uso social. El primer punto es que, dentro de la lógica del capital, el capital y el capitalismo viven creciendo y esto está asociado pues con la instauración de en términos culturales de lo que llamaríamos eh, la ideología del progreso es una ideología en la cual estamos todos inmersos ¿cierto? el crecimiento y el consumo material se hicieron sinónimos de civilización y de mejor estado y bueno además la lógica del capital a través de su proceso de acumulación ampliada, es decir, a través de su crecimiento material, como uno de los principios de su sustento, pues hace que cada vez el uso de los recursos eh, siga una progresión, si se quiere, de carácter lógico. Digamos que ahí es donde está escrito el problema central. El problema central es un problema de lógica. Si uno ve, la, los economistas siguen preocupados, no, okay, el crecimiento del Producto Interior y del Interno Producto se ha ralentizado, que no vamos a crecer lo suficiente. Ese crecimiento implica, pues, uso de recursos acelerado. Ya hay algunas críticas y algunas observaciones, pero no son lo suficientemente fuertes. Desde el principio, digamos, cuando los primeros economistas que intentan llevar a la formalización algunos análisis, y eh, se conoció como la escuela mercantilista, ya estaba, por ejemplo, que el crecimiento de la población debería ser una de las metas de los estados nacionales para fortalecerse en el sentido de la defensa y para fortalecerse en el sentido de que a más trabajadores mayor producción. Y las noticias nos dicen que en una fecha de noviembre, en me fecha se hacen estimaciones que llegaremos al número 8 mil millones, ¿no? Vamos a hacer 8 mil millones de personas. Bueno, ustedes traten de hacerse la idea en la cabeza ¿no? de lo que significa en términos de consumo, de lo que significa en términos de usos energéticos, etcétera, etcétera. Una cifra de este tipo. Hay discusiones en la academia alrededor de si 8.000 o 9.000 o 10.000 millones de personas realmente son sustentables. Se habla de la capacidad de carga del planeta, digamos que es una de las lógicas que se analizan. Algunos dicen que es una política reaccionaria, está un poco con el elemento de decir que la población, el número de la población es un problema. Y uno puede decir sí. Obviamente que la capacidad del planeta tiene que estar medida en relación con el consumo per cápita con lo que consumimos, cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues, el consumo no fuera un consumo excesivo e innecesario e inútil, va seguramente las cifras digamos, nos señalarían otro tipo de cosas. Pero de todas maneras lo que nosotros tenemos que aceptar ¿no? es que la superficie terrestre es limitada y que de hecho el uso pues, de los recursos también lo es por esa razón. Por eso se hablaba de los economistas de la Tierra plana y en la primera veíamos ese concepto de la Tierra plana. Si la Tierra fuese plana, era infinita. ¿no? Pensaban antes de que se descubriera que era esférica. ¿no? La gente tenía que imaginarse un fin donde había un abismo y donde ese abismo en el que representaba el inframundo, etcétera, etcétera. Hoy, pues, hay un elemento de ironía. Queda primero para la discusión ese elemento de la demografía. Eh, de todas maneras, independientemente, lo repito, de la concepción y la posición que se tenga, tenemos que aceptar que incluso para nosotros el, bueno, debe haber límites, seguramente, en términos de. ¿no? Eh, caso de Maltos, pues Maltos fue el primero que planteó ese problema que decía que la población crecía geométricamente y los recursos aritméticamente y no es gratuito pues que uno de los compañeros de escuela, como el Ricardo hablara de que en algún momento el sistema tendría que entrar en un estado estacionario los primeros visionarios de la relación social capitalista que empiezan a ver la dinámica del crecimiento del capital, dicen, no hay sistemas que puedan crecer hasta el infinito Y el sistema físico de los seres humanos no es exento de eso. Sin embargo, posteriormente se va a olvidar eso, pues todavía estamos inscritos, dentro pues, de la lógica que los colegas economistas y la mayoría de la gente está inserto en la creencia, por lo menos inconsciente, así tenga una noción, digamos, de los límites del crecimiento, de que realmente este es indefinido y que podemos seguir utilizando los recursos de una manera, pues, eh, En ese aspecto, si ustedes miran acá esta gráfica, lo que trata de señalar es como a partir, por ejemplo, de 1700, que es el siglo XVIII, donde comienza la segunda mitad, son 603.1 millones, pues ya vamos en el 2015-2023, estamos en los 8 mil millones, ¿no? Entonces uno lo que puede ver es que en 200 años, 220 años, se pasa de... 900, ¿Cómo está la...? ¿Está 1.890? ¿Eran 1.650? ¿Son 900 ¿Son 989 se pasa en eh, 220 años mil millones si sí, la progresión sigue bueno hasta cuándo podemos sí. bien eso como les digo recae obviamente sobre el uso intensivo de los recursos eh, de los que extraemos los medios de subsistencia voy a utilizar acá las cuatro categorías Aristotélica, ¿no? Eh, tierra, fuego, tierra, agua, fuego y aire, un poco para ilustrar cómo, desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas, hemos venido utilizando de forma, si se quiere, exagerada o ampliamente exagerada, los recursos del planeta. En el caso particular de la tierra, uno puede paradójicamente señalar que el abuso proviene o está íntimamente relacionado con la forma como producimos el alimento y las materias primas básicas. ¿no? Y en ese sentido el uso pues, de la agricultura y la ganadería y las consecuencias que la forma como practicamos agricultura y ganadería ha tenido sobre los recursos y sobre las amenazas que se y ¿no? digamos, sobre nosotros. Entonces el primer elemento que ustedes ven ahí es el de la mecanización agrícola que se lanza pues como digamos el gran, la gran aplicación cuando empieza todo el problema de la tractorización que tiene lugar en una forma masiva alrededor de la segunda década del siglo pasado alrededor de los años 20, digamos empieza ese proceso de mecanización que curiosamente va a dar la producción de los alimentos y la producción de las materias primas básicas fundamentales al consumo de combustibles fósiles ¿no? Vamos a ver cómo ese proceso de creación del producto primario lo atamos a la producción de combustibles fósiles y ya cuáles si son las consecuencias. El otro punto pues es el de los fertilizantes eh, nitrogenados. Que hoy ustedes ya lo han visto por las noticias, que representan una amenaza significativa. Los países en conflicto, en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que son productores importantes de este tipo de fertilizantes, y vemos que hay una amenaza seria. Ya la ONU ha intervenido, ya se está hablando pues de cómo se logra solucionar este problema. Vemos que hay amenazas de hambrunas en países como África, precisamente por la falta de suministro, de este tipo de, de insumos para la agricultura que hoy practicamos. Además, ese, ese tipo de fertilizantes de también tiene una utilización bastante intensiva. En el caso del gas, digamos, una de las bases de la producción de los fertilizantes el gas natural y eso refuerza eso que estaba señalando ahorita de la agricultura atada a la producción a la, al consumo de combustibles fósiles las consecuencias pues ya se empiezan a ver de manera significativa ¿no? en la actualidad estamos utilizando 180 millones de toneladas sobre 2000 y utilizamos 180 millones de toneladas de fertilizantes y eso es una de las causas, por ejemplo, que está provocando la electrificación de las aguas, de los cuerpos de agua, ¿no? fundamentalmente en el caso de los lagos, las lagunas, etc. Etcétera, etcétera. Y en el caso de la, del mar de las mareas rojas, que se conocen, sí, son las eh, muertas prácticamente para este ecosistema. Y el otro elemento que está en este momento en discusión precisamente es el impulso en términos de la fertilización y de los derivados del azufre, el fosfato, que además también tiene consecuencias geopolíticas importantes. ¿no? El caso de Marruecos, el caso de los saharauis, es no donde se encuentran las principales reservas de fosfato. Uno dice que estamos en una crisis de agotamiento del azufre se está utilizando buena parte del azufre que se le saca al combustible fósil, después es de que por el efecto de la lluvia ácida se dijo que tocaba purificarlo, pues que iba al consumo final, a quemarse los motores, etcétera, etcétera. Hay una discusión alrededor de eso sobre las existencias y realmente la amenaza es que el azufre o la escasez pues, de este insumo para la producción de fertilizantes eh, está en un proceso de agotamiento eh, importante. Algunos llaman la amenaza ambiental oculta, y dicen que sería mucho más grave, eh, por lo menos en términos de la inmediatez, incluso que el fenómeno de agotamiento global, porque afectaría directamente a las cosechas. Este grado de dependencia haría que si se suspendiera momentáneamente detaja tanto el uso de fertilizantes nitrogenados como de fosfatos la producción, alimenticia, bueno, la producción de productos primarios en términos generales por eso son los productos básicos para generar alimentos también las materias que se vendrían eh, se reducirían prácticamente a la micro. entonces aquí tenemos que pensar que el tránsito primero no puede ser abierto y en segundo lugar pues que la amenaza es seria porque estamos acercándonos, realmente venimos acercándonos de, desde hace un tiempo al abismo y devolverse parece complicado, es decir, es como si estuviéramos eh, al filo de una montaña que se corre, se corre mucho a la izquierda, te caes y se corre mucho a la derecha también. Eh, las demandas de fertilizantes, como ustedes eh, pueden ver ahí, eh, habíamos dicho que son 180 millones de toneladas. Ahí lo que quería señalar un poco es eh, la concentración y el uso y de algunos países están los dos eh, gigantes demográficos China e India, pues que ya se acercan sumados los dos a cerca de 2.800 millones de 8.000 millones y los Estados Unidos que representa más o menos eh, 330 millones y estamos hablando alrededor de 3.700 3.200 millones de personas estarían consumiendo la mitad de sus pulsantes. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una concentración importante y China y Estados Unidos, pues como todos lo sabemos, representan ahorita la disputa por la economía, la idea de entrar en carrera también para convertirse aparentemente en potencia y uno se preguntaría si están dispuestos realmente a cambiar la forma de producir los productos. La pregunta, digamos, surge del hecho de que en una disputa seguramente de debilitar la producción de materias primas no va a ser uno de los elementos que el poder político de estas naciones acepte. Esto pues nos hace pensar seriamente en el hecho de que la amenaza sobre la vida tal y como la conocemos no es una cosa... Esto. Aquí vemos las exportaciones globales de fertilizantes, vemos en lo que se señala ahorita eh, con el problema del enfrentamiento a nivel mundial, ¿no? eh, Rusia produce el 15,6%, China aproximadamente el 10%, y hay países que ya bloquearon las exportaciones de fertilizantes, sí, eso también amenaza, eh, digamos, desde el punto de vista del sus, sustento de las materias primas y fundamentalmente la alimentación de una buena parte, eh, no es una parte importante de ¿no? En ese sentido, lo eh, que señalábamos ahorita de la amenaza de hambrunas por este conflicto no es eh, una cosa del juego, no es algo pues, que esté allá en el catastrofismo mental de las personas sino que es una realidad. ¿no? De hecho, ya el punto sobre los precios es importante y creo que todos hemos sentido en el bolsillo ese pues, alza en el valor de los alimentos y cuando vamos a hacer el mercado pues, nos, y comparamos con lo que se gastaba hace un año encontramos la diferencia muy sustantiva. ¿no? Y les decía que ya los países, algunos están incluso restringiendo. Sino totalmente, por lo menos parcialmente, las exportaciones. Esta interdependencia pues lleva a que los riesgos sean, si se quiere, mayores. La forma como producimos los alimentos también es, y tiene una naturaleza de carácter irracional, si se quiere, ¿no? Ustedes ven ahí unos datos, por ejemplo, en el caso particular de que una lata de maíz produce 270 calorías y en la producción se gastan 2.790 vamos a ver ahorita en el caso de la energía como la tasa energética de retorno eh, es una de las cosas que digamos poco se divulga pero que habla de la irracionalidad como estamos reproduciendo las condiciones de la vida el mayor gas energético también como está señalado ahí está definido por la maquinaria y como lo ven el contenido de fertilizantes y los pesticidas. ¿no? En el caso de la agricultura, el uso de los pesticidas es uno de los problemas que ha llevado a estos problemas de autodeterminación y a la contaminación de las aguas subterráneas, etc. Si uno mira la producción de proteína animal, encuentra que eh, para producir 5,3 millones de toneladas se utiliza 24,5 entonces estamos utilizando 4,6 milagres de una para producir una sola ¿no? y un caso clásico de eso es pues, el consumo de carne de cerdo por señalar un ejemplo desde que se llevó el maíz a Europa buena parte de la minimización y el desprecio que se tenía por eh, este continente colonizado también se tradujo a los a los productos, ¿no? Y entonces el maíz curiosamente solamente para los grupos más marginados se consumía directamente. Las clases medias y altas resistían, pues porque se extendió igual que la papa como consumo o alimento de pobres. Entonces la manera de consumirlo era a través de dárselo a los animales, en el caso particular de los cerdos. Y Entonces es una manera totalmente pues, irracional y deficiente, más exactamente, en términos de la producción de, de kilocalorías. Y de otro lado, y también como lo veremos ahorita rápidamente, en la actualidad, pues para la dieta diaria se gastan aproximadamente, si sumáramos todos los elementos, toda la cadena productiva hacia atrás 3.000 litros de agua por, por cabeza si no multiplica eso por los 8.000 millones de personas que somos que se encuentra un poco de elemento de la grasa la, la. aquí vemos, digamos, cómo se requieren para producir una caloría 7.4 y ahí están detallados cuáles son los gastos de esa caloría almacenamiento eh, 2,3, eh, servicio comercial, las ventas a minoristas, el, el procesamiento, etcétera, etcétera que ha llevado a algunas personas a sostener que una de las eh, maneras, por lo menos de disminuir la problemática es consumir los alimentos que estén en el entorno, Algunos ¿no? dicen que no deben consumirse alimentos de más de lo que estén, dicen los anglosajones a una mitad, 1000, 1000. La mil ya tiene 1.6 kilómetros Ok, ahí pueden buscar 1.600 metros, estoy dando Creo bueno, que pues son 1.600, ¿no? Bueno eh, En ese sentido, digamos que las consecuencias que estamos viendo y que cada vez también se aceleran más es el problema de la desertificación que según las Naciones Unidas para el Medio ambiente amenaza la cuarta parte de las tierras del planeta. Digamos que ese uso intensivo de la Tierra, ese uso a través de químicos, a través de la mecanización, está dando lugar a un agotamiento también de un recurso como el suelo, que debería ser un recurso reproducible. ¿no? Si nosotros permitiera, le permitiéramos a la Tierra lo suficiente descanso, la tierra se recupera, vuelve a hablar, porque David Ricardo hablaba de las condiciones originarias e indestructibles del suelo, él nunca creyó que se fuera utilizando de forma tan intensiva que esas condiciones originarias fueran eh, a ser desgastadas de la manera en que lo son y fuera la tierra o el suelo eh, apto para producir productos, eh, fuera convertido en un desierto Bueno, ustedes pueden ver ahí que la amenaza y eh, son la... Eh, población de más una buena parte de personas del planeta es significativa y eh, además hay que tener en cuenta que la famosa tierra de secán que se llama eh, más o menos representa el 41% por cierto, de la superficie terrestre. Pues son tierras pues, que deberíamos utilizar con sinabilidad y sobre las cuales pues, no se tiene realmente digamos todas las consideraciones posibles eh, es, son tierras que eh, representan el 41% de la superficie que es solamente el 8% del agua renovable eh, además de eso pues eh, los países eh, más pobres están ubicados en un porcentaje mayor sobre tierras áridas y la amenaza eh, digamos sobre las hambrunas peces que estamos supuestamente en el siglo XXI Altamente desarrollados, altamente tecnificados, podría en las próximas décadas ser una constante. Es decir, que ese espectáculo y ese panorama grotesco y grotesco de ver a las personas muriéndose de hambre y no es un escenario del pasado, la amenaza con ser un escenario del futuro. Creo que la mayoría somos poco conscientes de ese hecho. Bien. De otro lado, tenemos que los seres humanos, a diferencia de las otras especies, hemos en el subsuelo y vivimos en buena medida el subsuelo. Digamos, todos los procesos de minería los realizamos desde hace aproximadamente unos 8000 años cuando empezamos a manejar primero el cobre, después la aleación de cobre con estaño que da lugar al bronce, y hace unos 3.300 años más o menos el hierro de forma generalizada. De ahí hemos utilizado otra serie de recursos minerales para otro tipo de funciones. Y digamos que en el uso de esos recursos, en lo poco que a veces consideramos, es que son de carácter enorme. ¿Cierto? Incluso, pues, el combustible, no sé si ustedes saben, a que algunos dicen que el esquisto amplió y se urlan del famoso pico del petróleo, son recursos no renovables, porque se agota, se agota. Y además tenemos el problema de que muchos de esos recursos no es que desaparezcan de la parte de la tierra, sino que se dispersan y son poco utilizables. Digamos, en el caso de la minería, se extraen aquellos que están altamente concentrados, porque la inversión para extraerlos por unidad de producto, pues, obviamente, es mucho más económica. Ya si tuviésemos los elementos distribuidos de forma uniforme todo sobre el planeta, se harían inutilizables. Digamos, el elemento de la concentración es importante. Digamos, el caso de la azúcar sería un caso clásico. Si realmente eh, los procesos en los que utilizamos representan una dispersión absoluta sobre la superficie? Pues obviamente después se volvería inutilizado prácticamente, la utilización de un recurso de esos representaría costos energéticos y también costos económicos importantes. Bien, ustedes ven ahí algunas cifras que nos pueden ilustrar un poco sobre lo que ha representado el uso del subsuelo para los seres humanos. Y se estima que el 92% de las reservas de mercurio va a ser extraído, el 79% de de plata, el 75% de oro, el 75% de arsénico. En el caso de hierro, pues, digamos, por su abundancia sería una situación mucho menos complicada, el 28% en ¿no? el 2015. Y ya hay cobre en algunos que superaría el 50%. El problema de la extracción del subsuelo, ustedes lo conocen, seguramente los que vienen de las regiones, algunos lo han vivido, que es carne propia, es la amenaza sobre el suelo y sobre las fuentes de agua. Lo que se conoce en, en términos de la economía ecológica como la mochila ecológica, hace referencia a que para extraer algunos de estos minerales, las remociones, de tierra que hay que hacer son gigantescas, ¿no? A veces aparecen incluso exageradas, como pues ustedes pueden ver ahí para producir 100.000 toneladas de cobre, obviamente estos son problemas. de En minería de cielo abierto se requiere movilizar 100 millones de toneladas de material que ¿no? es lo que conocen los, si algunos son ingenieros y de este tipo de cosas, como el famoso material externo, un kilo de oro procesado, puede representar la revolución hasta de las aras de Digamos, es un hecho de carácter bastante complejo. El segundo elemento aristotélico sobre el cual estamos... Um, sobre el cual estamos... Um, teniendo muy poca consideración, es particularmente el agua. Ustedes ven, hay algunas cifras que también pueden parecer exageradas, ¿no? 17.000 litros para producir un kilo de chocolate, 5.500 un kilo de mantequilla, 15.000 un kilo de ternera, ¿cierto? Digamos que aparentemente son cifras y uno dice, dónde se gasta? Pues se gasta en muchas partes del proceso de la cadena productiva, no solo en la extracción del material para se gasta, agua en el transporte, se gasta agua en el almacenamiento, etc. Sí, sí, sí. El agua, pues digamos que la estamos utilizando en términos generales, eh, fundamentalmente en la agricultura, y el problema del uso en la agricultura es que el agua cicla, digamos, uno puede decir que eh, no habría problema en ese sentido, es un recurso, eh, digamos que se renueva periódicamente, el gran problema proviene pues, de la forma en que estamos produciendo, pues ese, ese ciclaje hace que una parte de esa agua se convierte en utilizado por el fenómeno de la contaminación, por la fertilización y el control eh, de lo que llaman las maleces. Nosotros tenemos ese eh, 67 o si 65 y 70 aproximadamente, eh, 20 y 25 en fines industriales y tan solo el 10% para el uso doméstico. Entonces digamos que hay unas asimetrías en, en ese sentido, el agua pues es, sin agua no, no vive absolutamente nadie, entre otras cosas algunos sostienen que nuestro cuerpo es fundamentalmente agua, no? Se tiene el 80%. Y sin embargo estamos utilizando de una manera prácticamente y eh, el uso, digamos, irracional del agua ha llevado a dos tipos de problemáticas. Uno es la presión hídrica y el otro es el famoso umbral de la peluria hídrica. ¿no? Cuando hay presión hídrica es que estamos eh, amenazados en algunas zonas eh, en particular porque el agua no es suficiente para hacer las necesidades básicas. Ya cuando entramos en el nivel de la... Y ahí indica es que el agua es insuficiente. Bueno, ahí hay unos datos sobre el número de personas, ¿cierto? a la presión indica aproximadamente 2.300 millones. Y Perú ya Perú, 1.700. Eso sumaría 4.000 millones de personas, es decir, la mitad de la población tiene problemas de agua, ¿no? Más de la mitad de la población. El año de 2025 se considera que ya llegar, 2026-2027, casi a 100.000 millones de personas, que podrían representar el 70% del total eh, El problema, como lo señalábamos ahorita, es que nosotros estamos haciendo del agua un elemento no renovable, no utilizable. No es que el H2O1, H2O no H2O desaparezca sino que va a aparecer, digamos, en su forma física acompañado de alguna serie de elementos que no son convenientes, eh, digamos, para el consumo humano. Pues más o menos estamos recargando 2 millones de toneladas de desecho a los cuerpos de agua y en ese sentido, pues, las fuentes de contaminación fundamentales tienen que ver con la aglomeración en las ciudades el caso de Bogotá, de Bogotá yo Bogotá, y la mayoría de cuerpos de agua de los que vienen seguramente de las regiones conocen y saben esta problemática. ¿no? Los cuerpos de agua más importantes son... Ya. ya casi. Pasamos. Bueno, igual utilizamos el, el agua las hidroeléctricas. Nosotros le estamos regresando. Estamos generando con esos problemas de inundación, estamos generando con eso una serie de consecuencias. Ustedes vieron lo que fueron las inundaciones este en las palmas del planeta y hay una serie de problemas a luego Bueno, voy a pasar rápidamente porque se acabó el tiempo. Y además de eso, ya lo saben, que el agua se convirtió en buena parte de los países en mercancía. Coca-Cola, por ejemplo, utiliza 283 mil millones de litros de agua. Tenemos el problema ahorita en Monterrey, a comienzo de año, del uso de la, la casi agua de la cerveza Corona y todo este tipo de cosas, son los problemas. Eh, esto está generando, obviamente, conflictos interfronterizos. Eh, tenemos acá simplemente el caso de Chile y Bolivia, el caso de Zambesa, el caso de Tindel de Leófrates, el caso de, López, el caso de y aquí lo que podemos ver es eh, las diferencias tan tremendas en términos del valor del acceso al agua. El 54% del salario mínimo, para el caso de Baja, el de de de 45% en Madagascar, el 25% en Ghana y el 0,1% en el Reino Unido. Digamos que la mayoría de nosotros vivimos en un entorno en el cual el agua no va a representar el 50% del gasto de nuestro ingreso. Y también nos hacemos un poco los bueno y el otro problema es el problema energético que tiene que ver obviamente con los combustibles fósiles, eh, primero se empieza a utilizar el carbón, y después utilizamos el petróleo en la segunda revolución industrial a comienzos del 20 y obviamente todos sabemos las consecuencias de eso. Hay un punto y es que son recursos no renovables y cada vez la explotación de ellos requiere... De gastos energéticos mayores, eso se conoce como la tasa de retorno energético. Entonces, estamos invirtiendo prácticamente la misma cantidad de energía para obtener una energía igual, Por para es uno de los absolutos del capitalismo. No vamos a entrar entonces en este tipo de cosas. El petróleo, pues, es un, sigue sí siendo uno de los combustibles, eh, digamos que desde el punto de vista de la eficiencia, por unidad de área y volumen tiene mayor, en términos del costo de extracción también. Y en ese sentido, reemplazar el petróleo de base de los combustibles fósiles en términos generales eh, va a ser bastante complicado. Ustedes ven, pues, digamos, cuándo comienzan a pendiente realmente en términos del uso de la energía primaria y está relacionada con el PIB, la población mundial y la población urbana. Eso señala que el consumo energético exagerado es función directamente de la forma como estamos viviendo y consumimos en este caso. Si ustedes suman ahí el petróleo, 31 más 28 da eh, 31 y 20, 59, 60, 81% de, de, de materias energéticas o combustibles fósiles. El reemplazo por alterna, de, de energías alternativas se verán muy complicadas. Entonces, las razones de por qué la matriz energética es un problema, pues la conocemos. Estamos atados y además el cambio implica el uso de materiales que también son escasos ¿no? Es de que pasamos por ejemplo a los autos eléctricos implica la explotación de nitro y frutos en la sí. Acá ustedes pueden ver también cómo se inicia el cambio de hacia el valor de 60, los cuando años de la década del 60 del siglo pasado. Estamos hablando de términos históricos, de un periodo que digamos. Y realmente pues digamos las opciones eh, eh, son pocas, salvo eh, la expresión que le representó a nuestra ministra de Minas y Energía su descalificación. Entremos en una fase de crecimiento importante, que eh, también tiene problemas y complicaciones, pero que uno ve difícil, digamos, para este mundo del consumo, sobre todo desde el punto de vista del centro capitalista. Hay que tener algunos datos, solamente si tenemos el caso norteamericano. Dice que si nos estabilizamos en 9 mil millones en el 2050 y consumimos con los estándares norteamericanos, deberíamos multiplicar por 12, la producción anual de energía. Imagínense ¿no? ustedes cuáles serían las consecuencias en cada nariz. Y pues, el cuarto elemento aristotélico, que es el que nos ha llevado de la a alguna manera a algún nivel de conciencia, pues el efecto que tiene sobre la atmósfera. ¿no? Cambio climático por efecto del calentamiento global vale y de los gases de efecto invernadero, ustedes también pueden ver acá realmente que no estamos exagerando, digamos. Venimos vivimos alrededor del siglo XX cuando empieza a que dispararse. Pues, aquí vemos que eh, la antropomasa, es decir, el peso de los materiales fabricados por el ser humano y supera ya la biomasa, esto es un, una situación que se presentó alrededor de 2020, 2021, cuando se hicieron estas estimaciones, y eso tiene como consecuencia, pues, que la, haya riesgos, por ejemplo, sobre la apropiación humana de producción primaria, que es algo que nosotros nos alimentamos de vida, ¿no? Nosotros consumimos no vida, que no comemos vida, y esa vida está en los productores primarios. Son los que hacen el proceso de fotosíntesis es decir, que captan la energía del sol y los posibilitan a nosotros a través de ellos. Nosotros somos consumidores de los mismos productores primarios y la sobrevivencia. Aquí tenemos unas señales de cuál es el input energético que vigila Julios por habitante año, digamos, para las sociedades eh, cazadoras recolectoras desde el English, estamos en 223 el material que va a una y pues estamos 215 en la actualidad bien, en términos de la apropiación primaria neta se estima que esas los cazadores-recolectores estaba entre en este caso el 0,1% y el 10% mientras que exacto a sociedades agrícolas Implica ya un 20% de la apropiación primaria, que está llegando hasta el 40 o 50% cuando hablamos de sociedades industriales. Pues esto está señalando, señalando que también estamos desplazando la producción primaria y, pues, ahí sí la continuación sería grave. Bueno, Con esto dejamos ahí el tiempo, pues, es aproximadamente muy corto. Y simplemente. El otro fenómeno de la extinción de especies de, de todo tipo y la uniformación de la vida. ¿no? Ustedes ven ahí un 40% de los anfibios, un 34% de las coníferas, un 33% de los corales el 27% de los crustáceos, etc. Están amenazados de extinción los que sobreviven porque ya hemos extinguido un número y un porcentaje bastante. Bueno, digamos este es un panorama muy general de, eh, de lo que representa la problemática ambiental. Yo les pido disculpas por lo acelerado del problema, pero la idea es que quise, digamos, presentar cuando utilicé los famosos cuatro elementos aristotélicos, una panorámica que no se reduce solamente a un problema no podría decir que el calentamiento global es una consecuencia, es una resultante vectorial de todas las problemas que Tenemos problemas del de uso de recursos no renovables, tenemos el problema de la contaminación de la tierra, el problema de la contaminación del agua, y obviamente el problema de la contaminación de la atmósfera que ha tenido o tiene como efecto y como amenaza al parecer relativamente inmediata, la elevación de la temperatura, que ustedes saben, eleva los mares también, puede generar problemas de invernadero, afectar en cadena eh, la vida como la conocemos abajo, por lo tanto, el conjunto, el esparte de recursos que hemos venido utilizando eh, desde hace 250, 300 años que inició. Su viaje en capitalismo. Gracias, pues. Y la agricultura, pues es una agricultura también que, eh, como tú lo acabas de decir, sí. se emplea en eh, fertilizantes. Okay. Hay una gran duda: esa gran duda que nosotros nos, nos, es que se está reduciendo cada día más la, la comercialización de estos productos. ¿sí? y de esa forma pues en nuestra agricultura también los rendimientos se han bajado inmensamente. Es más, también el mal manejo de la maquinaria no solamente lo que produce la maquinaria sino el mal manejo le estamos dando la maquinaria Y hay suelos compactados cuando los suelos se compactan qué pasa que las raíces no penetran donde deben penetrar no hay sobre las aguas no sobre los nutrientes necesarios y entonces ya las raíces se bloque y como pulgas, y la energía toda se concentra ahí, o sea, la producción es prácticamente se ha disminuido ostensiblemente. Eh, los fertilizantes cada día se agotan la pregunta mía es los, los vegetales todo eso son eh, los fosfatos los nitrógenos eh, que absorben ¿verdad? nuevamente lo vuelven al suelo Sí, pero no todo, vuelve suelo porque gran parte se queda ahí en el fruto, en el fruto que nosotros se producimos. Entonces, lo que te venden en el maíz, te venden el maíz, ahí va al va nitrógeno, tanto estos elementos, que también de alguna forma no, no causan daño, dependiendo de la consumo. Entonces, la pregunta también es, ¿cuál es la propuesta que se tiene para mejorar estos sistemas? para que el recurso no para que nosotros sea sostenible como se ha dicho ya, que hablamos de ese término, pero que ese término muy coloquial pero que, de otra manera, pues, pienso yo que debemos buscar eh, sistemas que sean sostenibles, que sean sostenibles, ¿sí? entonces, esa es la, la pregunta que voy a hacer. Sí, sí, uno de los problemas, digamos, grandes es eh, la forma de explotación de los productos y el tránsito hacia los monocultivos, por ejemplo. Y el hecho de que ya eh, se utilice muy poco el policultivo es uno de los elementos casi que el suelo, digamos, se eh, deteriore de una manera mucho más acelerada. Porque no todos los eh, vegetales se alimentan en la misma proporción y en el mismo tipo de, de elementos. ¿no? Digamos que nuestros antepasados tenían claro y utilizaban la rotación de un lado, pero además utilizaban el policultivo. Y ese, esa forma de industrialización que hace referencia, digamos, al uso excesivo de la maquinización, eh, habría que suspenderla, hay buen uso excesivo, y habría una discusión alrededor de cómo transitar de una a otra. Lo cierto es que los monocultivos sí generan un daño enormemente grande hacia adelante, eh, digamos, serían una problemática central, digamos, a superar, y de otro lado, los, los procesos de fertilización que no se pueden suspender tampoco de una manera automática. Como decíamos, si se deja de utilizar el nitrógeno o los derivados o los fertilizantes nitrogenados y los sulfatados, pues la producción vendría a levantar. Tendríamos un problema eh, mucho más grave, por lo menos en el corto plazo. Hay análisis y estudios, hay, eh, digamos, eh, escuelas grupos en el caso de la permacultura que hablan de controles biológicos en lugar de utilizar controles químicos por señalar un ejemplo y hay muchas eh, digamos técnicas y tecnologías que posibilitarían eh, que el suelo digamos no sufriera el efecto de ahora ¿qué lo impide lo impide pues obviamente la lógica de la producción industrializada y serializada Es uno de los grandes problemas fue pues llevar a la naturaleza a la misma lógica industrial, eh, porque la naturaleza es diversa. Nosotros hemos ido homogenizando, sí. el planeta se habla de un homogeneoceno, es decir, que cada vez nos informamos más, ¿no? Y hay una indistinción, incluso en términos de los campos, entre los um, climas templados y los tropicales, como señalaron, ¿eh? Y la diversidad es vida, ¿no? nosotros sabemos, ¿no? La uniformidad es entropía, la muerte. Entonces el elemento de la diversidad sería importante en el caso particular nuestro en eh, los países de, de lo que hoy es América. Podríamos rescatar, inclusive, muchos de, las, de los productos que el capital hizo del lado. Se habla, pues, digamos más conocido de Tajínuma, pero también se habla de la Se habla de una serie de cosas que serían mucho más amigables con la naturaleza. Entonces hay formas de hacer formas de organizar la producción, incluso de diversificarla, digamos, para evitar este tipo de consecuencias. Ahora lo reitero, y hay formas también de que regresemos a los consumos más ¿no? se habla de los locales cierto, que es el consumo, digamos, de los cercanos, pero eso requiere una organización social distinta, ¿no? y ahí es donde está, por eso digamos que el capital es el gran elemento. Gracias. Muy bien, otra observación y vamos terminando Otra pregunta, otra reflexión Sí, yo, yo creo que a partir de, de la explicación de Luis Eduardo Pérez, de la subdirectiva de Cartagena, no sé si de pronto toco el tema porque es un tema que se está discutiendo, digamos todo este tema de esta problemática eh, planteada de del modelo capitalista, todos estos efectos, cómo entra el narcotráfico, que es un tema que también hoy está en discusión, metido dentro de ese modelo, y eh, además de que genera unos grandes efectos, también genera todo el tema de la violencia. Y hoy, digamos, una de las grandes discusiones es cómo en el tema del narcotráfico eh, está mucho más agrandado por el tema también de estar insertado en ese modelo económico ¿cómo sería el tema ahí? no, acuérdense ustedes el tema en televisión de, del gobierno de Uribe ¿no? la coca la mata que mata y la coca acompañó a nuestros indígenas andinos miles de años fue un complemento alimenticio y de vida sin ser un complemento, sin ser un hecho disolvente, especialmente hablando. El problema, digamos, desde el punto de vista ambiental, eh, es el de la ilegalidad que obliga a sembrarlo en ciertas zonas, por ejemplo, en el caso particular de áreas de parques nacionales. Y además, eh, en el término del procesamiento que se hace, porque ya no es la coca el problema, sino el derivado, la cocaína, en el cual se utilizan una serie de precursores que son elementos contaminantes. ¿no? Igual que en el caso del oro, cuando se produce industrialmente y con todos estos eh, eh, productos que se requieren para su comunicación. Yo ya que el problema, el problema ambiental es ese la ilegalidad del hecho pues, de que para qué se produce y se siembra la mata. No? Si la mata se siembra precisamente para la producción de cocaína, y la cocaína es un elemento ilegal y que además se utiliza no con eh, un fin ritual, se utiliza con eh, sino con un fin de, no sé, de pronto exagero y no quiero ofender, adelante. ahí es digamos que estamos en otro nivel. Entonces, eh, ese, cómo la cadena se enlace, en este caso particular, lo repito, la siembra en sí, de un cultivo, es como cualquier otra. Y la mata de coca no tiene nada especial ni de particular. Eh, es insumo de qué y en qué condiciones sociales. Si hay una legalización, realmente, y en ese sentido, digamos, que ya la ley de FFTI, además, va a seguir hablando de las lógicas capitalistas, no, dicen que la coca puede ser utilizada para remedios, para algún tipo de infusiones eh, puede ser utilizada incluso desde el punto de vista recreativo en algún caso y eh, que ya debería pasar digamos eh, cuando ese consumo eh, genera problemas individuales al el hecho más médico al hecho policivo pero pues yo creo que se igual que cualquier otro pero el problema es la ilegalidad y las condiciones me